Estos dos autores, que para los pediatras son referentes, hablan de este proceso de maternización y del vínculo que la mamá genera con, con, con su bebé, logrando esta eficiencia a la demanda del bebé, ¿no? ser efectivos a lo que al bebé le pasa. Eso se logra con mucho amor, con mucha apertura y confiando, confiando en la capacidad que tienen y van a tener para, para conocer, reconocer lo que al bebé le está pasando. ¿sí? Los padres son los que más lo conocen, lo que lo sienten y los que lo pueden interpretar. Entonces, tengan confianza en que este proceso también en ustedes va a ser muy efectivo. ¿Sí? Que el criterio que desarrollen como padres es el que más nos interesa a los pediatras que puedan, que puedan desarrollar. El sentido común y el criterio de padres. El ser humano que está por venir, como todos nosotros, es muy complejo. Complejo, en, en, en pediatría hablamos de esta característica de estar formado por múltiples sistemas que se relacionan entre sí. sí. No somos lo biológico, lo social, lo psicológico, lo emocional. Somos un todo. Y cada uno de estos aspectos tiene que ver y se, y, y, e influyen los otros. Con lo cual, y esto es algo que no nos vengo a decir ninguna novedad, pero está bueno hacer un stop y pensar en lo que esto significa... Si un chico está en un ambiente que no es amigable, que está tenso, que hay estrés o que los vínculos están alterados, tiene más tendencia a la enfermedad. El ser humano tiene tendencia a la curación incluso cuando se enferma y tendencia a la salud. Son los factores externos los que hacen que nos enfermamos. Y también son los factores externos los que, fav los que favorecen o no a la recuperación si caemos enfermos. La misma patología, y esto se lo digo de la práctica diaria, la misma patología en distintos pacientes evoluciona distinto según la familia, según el estado emocional de ese chico. ¿Sí? Esto en los grandes es muy evidente, la gente se enferma cuando está con estrés crónico, por ejemplo. En los chicos pasa lo mismo, los chicos son muy sensibles a esto, quienes son los responsables en cierta manera, en, en todas, de que vivan en un ambiente amigable y saludable, los padres, la familia. Que aparte actúa como filtro. La, la, Aurora Pérez hablaba de placenta externa. La placenta, durante el periodo de gestación, filtra las toxinas. ¿sí? Con cierto límite, pero las filtra. Filtra el, el, el tabaco, filtra los fármacos, le provee oxígeno. La familia vendría a ser la placenta externa que trata de filtrar, y ahí depende la deficiencia que adquieran los padres con la cintura de padres, las agresiones y los efectos nocivos que vamos a tener que vivir socialmente. Por eso los papás son los encargados entonces de este proceso de humanización e individualización. Es decir, que los tenemos que acompañar en su crecimiento, no evitándoles todo, sino acompañándolos en la experiencia. Porque la experiencia es la única manera que uno aprende para manejarse después. Entonces, esta tendencia que muchas veces vemos los pediatras de evitarles ¿sí? situaciones donde aprenden a manejarse para, para un futuro, en otras circunstancias por ahí más complejas, la tienen con ustedes contenidos, con lo cual es, es mucho mejor que practiquen desde chicos. ¿Ah? Cuando uno, a ver, les doy un ejemplo que yo, yo suelo usar, cuando hay tanto problema, generalmente las madres se desesperan por el tema de que los chicos no comen. No comen, bueno, en un momento de, de, de, de, de los 15 meses, 18, los chicos se ponen muy selectivos, forma parte de su evolución natural. Y las mamás se desesperan con que no me comen, no me comen, no me comen. Y ni siquiera lo dejan pasar por un periodo de hambre para que sepa y aprenda que cuando decide no comer lo que la mamá con todo amor le preparó va a tener hambre porque con que lo viva dos o tres veces, aprende, pasa la experiencia por el cuerpo. Entonces, la mamá en esos casos, en ese ejemplo cotidiano, está para bancarse esa angustia mínima de que se vaya a la cama. Estoy inventando una situación sin comer porque se encaprichó en que no quería y que después se dé cuenta que le conviene comer, sin hacer tanto escándalo, sin tomárselo a título personal, sin vivirlo como una tragedia. Pero si no lo dejamos vivir esa experiencia, el aprendizaje está acotado.